Seguramente usted te recuerda que en una anterior oportunidad hemos estado informando sobre la manera adecuada de educar a nuestras mascotas, cuál es la manera adecuada, adecuada de poder adiestrarlos. Pues en esta ocasión nuevamente desde los estudios de Avia la Televisión, desde Cochabamba, Sandra Herbas que nos estará acompañando, pero para informar mitos y verdades sobre el comportamiento canino, además información que se va difundiendo a través de las redes sociales. ¿Cómo está Sandra? Buenas tardes, bienvenida nuevamente, es un gusto que nos estés acompañando. Buenas tardes Lorena, igualmente es un gusto para mí poder compartir en tu programa. En esta ocasión estaremos informando acerca de mitos y verdades sobre el comportamiento canino, diferentes informaciones que a lo largo de todo el año se va difundiendo en las redes sociales, ¿cierto? Exactamente, sí, vamos a estar viendo verdades y mentiras que nos, nos transmite el Facebook, ¿no? Y también la manera adecuada de poder educar a nuestras mascotas. Iniciemos sobre esto. ¿Cuál es uh -huh. la manera adecuada de poder educar a nuestras mascotas? Bueno, desde la, el momento en que ingresa a la casa el, el perro, debemos empezar a tener lineamientos, límites, el, como te decía, los tres pilares, respeto, disciplina y juego, ¿no? Desde ese momento ya se va marcando la, la, la educación en el perro. El, si estamos jugando, por decirte, y el perro ya se extralimita, entonces es basta suficiente, Entonces, eh, no es hasta donde tú quieras, es hasta donde yo lo permita. Ahora, estábamos hablando, uno, de la manera adecuada de poder educar a nuestras mascotas, que también depende mucho de nuestra paciencia y nuestro carácter. Ahora, en determinadas ocasiones, como por ejemplo, eh, a fin de año, en carnaval, donde eh, se estila y escuchamos petardos. Nuestras mascotas en cierto momento llegan a estresarse y asustarse. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para poder ayudar a nuestras mascotas a que no tengan este comportamiento de estrés? Mira, eso se va eh, preparando al perro con un tiempo de anticipación. Lastimosamente la gente quiere soluciones inmediatas para ese día. Que sean, por eso es que se han transmitido muchas cosas por el Facebook, por las redes sociales. El famoso vendaje que les ponen a los perros. Mira, imagínate, llegan hasta medicamentos, geles, relajantes. Pero todo es antinatura. No olvides que debemos respetar al perro, eh, la naturaleza de él en sí, como especie en el mundo de la naturaleza como tal tenemos las tormentas donde hay truenos, relámpagos y todo eh, el, al, al perro no, no le vamos a dar una medicación, no lo vamos a vendar, o sea qué hace el perro por instinto, busca una cueva busca una madriguera no solamente el perro, todos los animales entonces eh, buscan un lugar donde se puedan sentir, sentir eh, contenidos, de ahí es de que uno si vamos eh, preparando al perro previamente, desde que lo tenemos en casa, un instrumento que es muy importante es el uso de la, de la casita o de la jaula o transportadora, como decimos. Si hacemos que eso sea su lugar de, de confort, o su lugar, su sitio, eh, el perro obviamente va, en, cuando hay esta, estos eventos, Año Nuevo, San Juan, eh, por decirte, donde gana un equipo de fútbol y hay cuetillos por todo lado, entonces, si ya tenemos acostumbrado y condicionado al perro, que ese es su lugar de, de confort, entonces es mucho más práctico que él ingrese ahí y se va a sentir mucho más contenido. Como te digo, en el mundo de la naturaleza, ¿qué va a hacer el animal? Va a buscar una cueva, una madriguera, un refugio donde pueda estar contenido. Nada de vendajes, nada de medicamentos, todo. ¿no? Entonces, este es un proceso que debemos eh, empezar a hacerlo con anticipación. Ahora, evidentemente hay técnicas que sí puede, podemos eh, modificar este tipo de conductas, miedos o fobias, pero eso tiene que estar en manos de realmente gente profesional que sepa medir el umbral del perro y hasta dónde puede llegar. Tiene que ser hecho en un lugar que esté eh, específicamente con todas las eh, normas de seguridad, que el perro no se pueda fugar, y así se va rehabilitando al perro, se llama la técnica de inundación controlada. Pero como te digo, eso solamente lo hacen profesionales que ya realmente han tocado muchos perros y pueden medir su umbral de sensibilidad. ¿Y en qué consiste específicamente aquello que tan solamente personas y profesionales lo podrían llegar a hacer para no dañar tampoco no al animalito? Exacto. Mira, es una técnica... Eh donde se somete al perro, digamos, a estos estímulos específicos, ¿no? Nosotros nunca evadimos los problemas. Si tiene miedo a las motocicletas, entonces eh, sometemos al perro, evidentemente, al movimiento, al ruido de la motocicleta y vamos rehabilitando en el proceso. Lo mismo ocurre con esto con los petardos, pero como te digo, esto tiene que ser en ambiente controlado. Lastimosamente también han circulado videos de esta técnica en Estados Unidos, precisamente, y es un desastre lo que hacen. Eh, es un video específicamente donde se ve que ponen un montón de perros, les lanzan los cuetillos se ve a los propietarios que se quedan con la correa en la mano, o sea, el perro termina, no solo termina con miedo, sino termina con una fobia y el miedo potenciado a la enésima potencia, ¿no? valga la redundancia. Entonces, como te digo, cada tratamiento se hace con un perro individualizado. No se lo hace ni en grupo, ni, ni, ni así a la, en, en un parque abierto, ¿no? porque corremos todos esos riesgos. Sandra, ¿cuánto tiempo se necesita para poder eh, trabajar en este aspecto, con estas técnicas, con nuestras mascotas y evitar que lleguen a estresarse por cualquier tipo de situación? Depende mucho del individuo. Como te digo, cada perro es un del individuo. Del dueño. No, del, del, del, del animalito. Perro, del perro, del Ay, animal, qué. exactamente. Depende mucho de cada individuo, de cada perro, porque podemos tener cinco perros con el mismo problema, miedo a los cuetillos. Pero, por decirte, perro número, el perro A, eh, solo, de repente sea menos sensible y pueda, podamos rehabilitarlo en una sesión. Perro B de repente necesita tres sesiones entonces hasta el nivel de intensidad y todo no entonces pues como te digo es que todo esto tiene realmente cuando tú ya tienes el conocimiento tú ya vas midiendo al perro realmente cuánto va a necesitar y hemos visto en la escuela muchos casos como te digo perros que se han podido rehabilitar en un solo día que requieren como dos o tres sesiones más, no depende del individuo. Es como cuando una persona va al psicólogo, necesitarán más, más tiempo, más terapia que otras personas. Sandra, en esta técnica del vendaje, que también ha circulado bastante en las redes sociales, sí. en diferentes fechas, en diferentes épocas, se dice que es para eh, no causarle tanto estrés al animalito y que de esta manera nosotros también estaremos evitando este estrés y estaremos acompañando a la tranquilidad de nuestras mascotas. Esto es cierto, no funciona al 100% este sistema del vendaje. ¿De dónde sale este sistema del vendaje para nuestras mascotas? Porque en varias ocasiones se ha escuchado hablar acerca de tanto estrés, que se llegan a asustar tanto que incluso les puede dar un infarto y llegan a morir. Exactamente. El tema es de que eso del vendaje, por ejemplo, es una de las tantas cosas de la corriente positivista que se da en el extranjero. Tiene mucha fuerza el positivismo afuera, pero seguimos extrapolando la psicología humana a la del perro. Mira, no solamente es la del vendaje, eh, lo del vendaje, por suerte, es una mínima porción de lo que nos ha llegado a nosotros. Como te digo afuera, hay medicamentos, gel, pastillas sublinguales, eh, flores de vaca para el perro. Pero si nos basamos en el sentido común y la lógica, eh, no estamos respetando su naturaleza. Lo que nosotros tenemos que ayudar es a, salir, es a sacar ese instinto natural que ellos tienen. ¿no? Como te digo, si ponemos al perro en el bosque... Con las, Tú sabes cómo son las tormentas, claro. Bien, truenos, rayos, relámpagos. ¿Quién va a vendar al perro? Claro. ¿Quién le va a proporcionar las flores de vaca? ¿Quién le va a poner la pastilla sublingual? ¿Qué es lo que va a hacer el perro por instinto? Buscar cuevas o madrigueras. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que proporcionar al perro ya como prevención. Tenemos que empezar a prevenir justamente desde, eh, desde el momento en que ya lo tenemos, sacándolo a pasear. A lugares donde haya tráfico, donde hayan motocicletas, el ruido de, de los colectivos, las bocinas de los autos. Entonces el perro va a ir desensibilizándose. A veces por comodidad nuestra no lo sacamos al perro, máximo una vez a la semana y si es que tenemos tiempo o podemos. Y se llega a estresar. Entonces, cuando... Claro, cuando te somos responsables de un ser vivo, tenemos que asumir todas las obligaciones para con él. Entonces, como te digo, si empezamos a sacar a nuestros perros diariamente, aunque sea una vez al día un paseo, el perro va a empezar a sociabilizar todos estos ruidos, toda esta bulla. Le proporcionamos este lugar de confort. Entonces, cuando hay estos eventos, cuetillos marchas, eh, ganó el tigre, ganó el, el, el bolívar, el Bisterman, entonces, claro, el perro va a buscar su zona de confort, que puede ser la casita o uno de esos transportines, y se lo deja tranquilo. Ahora, si el perro ha sociabilizado con toda la bulla, entonces no lo va a afectar tanto. Entonces, lo que tenemos que tratar es ayudarle a sacar esa parte instintiva natural que ellos tienen, que es cómo actuarían ellos en la naturaleza. Sandra. Eh, otro de los temas que también estábamos abordando, bueno, una de las tantas cosas ¿no? que se dicen en las redes sociales y que muchas personas acuden también, pero sin consultar con un veterinario, automedicar al animalito, no, es que está estresado, eh, mañana es una fecha complicada o es, hay una tormenta muy fuerte, entonces le voy a proporcionar un poquito de gotitas, unos tranquilizantes, ¿cuáles son las contraindicaciones al momento de automedicar a nuestras mascotas? Es que, mira, ¿sabes qué ocurre? Lastimosamente, el perro, aquí no se siente tanto, pero el perro es una industria. Mueve millones de dólares y de euros. Entonces, hay medicamentos especiales para, en teoría, pongo así, para perros con pastillitas y todo esto. Aquí no, no las hay, pero digamos, el, es que si no conocemos el organismo, imagínate si nosotros mismos no podemos consumir medicamentos sin hacer pruebas de, de alergia. Entonces, peor con un perro, no sabemos realmente, porque aquí no se hacen exámenes de sangre, no tenemos esa cultura, entonces no sabemos si el perro de repente ya lleva un mal congénito, le damos, lo automedicamos, de repente activamos ese mal congénito, el corazón o alguna cosa, y perdemos al perro, y ¿qué, qué es lo que ocurre? Llevamos al perro de emergencia al veterinario, se nos muere. Y lo más cómodo como propietarios es echarle la culpa al veterinario, decirle no lo ha atendido, lo han atendido tarde. Si hay algo que hemos aprendido es de que nunca le creemos al propietario. El que realmente nos va a decir la verdad siempre es el perro. Sandra, una última consulta, por uh -huh. favor. Entonces, eh, no hay que seguir todos los consejos y todo lo que se menciona en las redes no. sociales. Tenemos que acudir inmediatamente con un especialista que pueda ayudarnos a comprender y a tratar a nuestra mascota. Exactamente, siempre. Porque imagínate, son problemas de conducta y acá tenemos todavía ese desconocimiento del comportamiento del perro. Y como te digo, a veces eh, mucha gente ve videos de YouTube, programas, entonces ya creen tener un conocimiento amplio del perro sin haber tocado perros. Es como que tú tomaras un curso de peluquería online y ya has hecho dos, tres cursos por, por internet y ya tú eres un, que es una, una peluquera que puedes hacer muchas cosas pero no has tocado ninguna cabeza ningún, para cortar tintes, base, no las, no las has tocado. Entonces no podemos hacer eso. Siempre busquemos profesionales, averigüemos qué línea sigue, si es línea positivista, si sigue la de la eh, cognición. Entonces busquemos profesionales realmente que nos ayuden a entender a un perro porque no todas las señales son iguales para todos los perros. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un perro se está, se está enojando, la mayoría decimos, se le están levantando los pelos del de lomo, muestra los belfos, las orejas. Pero he conocido perros que no te mueven ni la cola ni la oreja. Te muestran que se están realmente enojando con la mirada y no mueven un solo pelo de su cuerpo. Entonces cada perro tiene un lenguaje diferente que hay que aprender a leerlos y a diferenciar uno del otro. Ese es otro tema que me gustaría abordar en una uh -huh. siguiente oportunidad. ¿Cuál es el comportamiento de los animalitos tomando en cuenta que...? Cada uno tiene un comportamiento diferente, pero también para poder entender un poco más y que la población también conozca un poco más a estos seres vivos, y no simplemente decir, no, ¿es un perro agresivo? No lo quiero. Hay que conocer a cada animalito, hay que saber comprender, hay que educarlos también. No todos los animalitos son agresivos ni son malos. Ellos no nacen así, se hacen así. Y ese es un tema que también me gustaría poder abordar en una siguiente oportunidad. Sandra, es un compromiso nuevamente. Nuevamente, cuando tú me llames, yo estoy dispuesta a venir aquí para tratar de empezar a educar, ¿no? como te digo, a la gente sobre nuestros perros, que es la única forma que podemos empezar a avanzar. Claro que sí, te agradezco muchísimo el tiempo de sobremanera y te estaremos aguardando, ¿la siguiente semana podemos quedar? Claro que sí, como te digo, tú, tú me avisas cuándo, qué tema quieres que abordemos y lo haremos. Perfecto, muchísimas gracias Sandra, que tengas una linda Lista. semana lo que resta de ella. Listo, igualmente a sí. Ha sido un gusto que nos estés acompañando. Hemos estado abordando información acerca de los mitos y verdades sobre el comportamiento canino. Consejos que también le hemos brindado para que usted lo pueda tomar en cuenta. Pausa, ya volvemos.